Me llamo Rebeca Luna Rendó, soy paciente, soy paciente Fundación Gis, estoy agradecida con esta fundación, a todo el personal, verdad, que nos han dado sugerencias mediante correo, mediante pláticas por Zoom, también a la licenciada Sabrina en nutrición, que con sus dietas que me ya voy mejorando mucho, todo se puede, gracias a Dios, siempre y cuando le echemos gana y sigamos los consejos y sugerencias que nos de la fundación, los nutriólogos, los especialistas, los psicólogos, todo el personal, ¿verdad?, que nos apoya. Gracias, estoy yo muy agradecida por todo ello. Y pues, seguir adelante, ¿verdad?, porque pues la vida es corta y tenemos esta oportunidad de seguir viviendo, sobre todo, con esta enfermedad, que gracias a Dios, ¿verdad?, aunque parece que no se curaría, pero no es imposible. Tenemos esa oportunidad con la, cuidando la alimentación, nuestra medicación, las citas médicas, las sugerencias de nutriólogos, de psicólogos. Sobre todo ¿verdad? seguir paso a paso lo que se nos diga. Lo podemos superar, lo podemos llevar a cabo con, una buena, con un buen equilibrio, sobre todo, ¿verdad que sí? Entonces, ese es mi agradecimiento para la Fundación.